La importancia de los simulacros es que nos van a enseñar, nos van a preparar para la hora del evento, cada persona, cada comunidad, porque eso es en comunidad. Y ahora que estamos con el problema del, del coronavirus, es muy importante las burbujas sociales. Nosotros somos una familia organizada. Eh, todos ya saben los puntos que son vulnerables de nuestro hogar, y los puntos que son este seguros. Y la importancia es que ya estamos preparados. Cuando viene la emergencia, ya cada miembro de la familia sabe lo que tiene que hacer, que mantengan su kit, que mantengan el conocimiento de los puntos de su, de su casa. ¿Qué es la importancia de tener un kit ya preparado donde nosotros, donde elabora la emergencia, lo, lo tenemos listo? Muy importante es, este kit como yo les dije es personal, cada miembro de la familia puede tener su kit personal, hay un kit más grande que es el familiar, ya con ese kit ya ustedes están muy preparados, entonces hay que prevenir las cosas antes.